Ven aquí, ven aquí, ven a mi lado, ven a mi lado Dime, guapetón, tú, tú que quieres, a ver, que venga a tu lado, ven. que venga Ven, ven, ven Venga, venga no, ponte, no, ponte, ponte aquí No me la lies, eh Ahí. Ponte ponte, ponte aquí, ponte aquí Hijo de puta, ¡Ah, hijo de puta <risa> <risa> <risa> <risa> Cacho perro, tío Y yo como gilipollas, y yo como... los, es que te veo, te, te he visto las intenciones Wolfgang, sube tío? Minecraft Claro que sí Tuve ah, Minecraft, Minecraft, Minecraft, Minecraft, Minecraft, Minecraft, Minecraft, Minecraft, Yo tengo ganas, está de nuevo y me, me mola el rollo Hostia, lo de Wikugos me ha gustado, la partida esa ahí A ha estado emocionante Aparte que ha venido Se ha unido mucha gente Sí, había, mon había un montón de gente ahí y sí, todo Sí, sí, sí, sí ahí ¡Hasta clan! ¡Hasta ¿Dónde vamos, Tony? Que no te veo. A... ¿Dónde puedas caer? Porque aquí hay gente, digo... Donde podamos caer si ¿Sí? es que a mí me van a matar, tío. Mira, a mí me he lleno de gente ya esto, Mira, voy aquí. Me cojo esto y... y ahí hay algo. Yo es que he caído fatal. Me cojo algo. Que no me dispares. Si, que... me, dejas una de esas, una, si me dejas una de esas armas ahí. Sí, sí, sí. Perfecto. Sé donde hay un, dónde hay un tío, eh. Viene, viene, viene, viene. ¡Tále, tále, tále, tále, tále! ¿Vienes? Tenemos un arma aquí, te he dejado uno aquí. Sí, sí. Estás un compañero aquí. ¡Oh! Mami, te la has quedado tú para allá, cabrón. Ro ro robado, robado. Oh, wow. Mira, que me has robado la palas, tú sabes. Estamos igualados. No, tío. Tú tienes el Franco, cabrón. <risa> que pues el Franco, el... cabrón? Que, que el Franco se Como me todo. da bien. Se me da bien a mí. No, cógelo, cógelo, pero no lo dejas ahí. Lo vas dejando cosas. para que te parió. ¿Para qué lo cojas? Tienes tu. Oh... Había otro, eh, ha caído otro por ahí, eh. O sea, muy raro, eh. ¿Qué brilla eso, ¿qué es lo que brilla allí? Ven, ven, Tony, Tony, Tony. Una grieta. Oh, oh, oh. hay una grieta allí, eh. Oh. Ya, ahí te me doy un y coche. Un cochecito. Mm. Es igual, vamos, vamos. Hay ¿eh? gente aquí abajo, hay gente aquí abajo, eh. ¿Dónde? Vamos, vamos. ¿Dónde estás, Tony? Pero, pero no dispares. Espérate, espérate, no, no, no, le remates, que lo mete una, una de estas. Voy. no, no, no, no, Creo que no porque lo he yo. ¡Hostia, Tony! ¡Detrás! ¡guau me ha pegado duro, eh. ¡qué cabrón, se os hace todo. El... Ahí, conductor. ¡Vamos, vamos. Vamos, vamos. Mira cómo va la caderita. Ahí, ahí. Bim, Tírame bim, un, un, un baloncito. Dame un baloncito, va. ¡Uy! Dale, dale. vamos. vamos! Ahí, ahí, triple. Ah, ahí estamos. Tú, tú eres mi DJ, güey. Hostia, ¿podemos ir en esta ciudad y cogemos rayo? Hostia, una, una caja, un destacu. Oh, Franquito, ¿Hay Franco, ¿quieres? ¿Lila? No, es por, es por piedra, es por piedra. Ah, hostia. Ah, ¿Qué hacemos? Bajamos espere, espere. aquí. Vete, vete. Bajamos aquí, eh. Mejor de tomarme esto. pero bajamos aquí, bajamos aquí, vamos andando. Que tengo que coger la... el rayito ese. Sí, papi, sí. ¡Hostia, coño, la tormenta! ¡Qué gilipollas, si me la pego Hola, oh, la mitad de vida! ¡Pero qué... qué... qué... qué me nada, que si me he saltado de nada, eh. he hecho un saltico de nada. Ah, ah, haciendo para, la... Haciendo, pa', haciendo pa la partida. Ah, ah. Vamos ah, a la puente a ver si hay loot. Vale, yo necesito... una venda. Vale. si lo necesito. Hay gente ¿tú? de la, hay gente delante, hay gente delante, ¿eh? ¿Delante dónde? Recto. Eh. 370 grados. No lo no, veo, no, tío, tal sí, de. Sí, sí, sí, sí. Está. No me jodas. Cúbrete, cúbrete. Cúbrete, cúbrete, eh. Si sube, le pego con el. Cúbrete. Venga. Oh! la ha o no? no me ha calentado tío también, eh Qué buena, tío Déjame, a ver, algo Por favor ¿Tienes tu... El de su más, tío? Ah... voy a cambiar esto por esto? ¿Qué me das, Tony? ¿Qué tenías para mí? Como mucho tengo esto Una mendicita. Pero como mucho hay que ir corriendo, ¿sabes? Y hay que correr ya Ahora te cogemos juntitas, ¿no? De la mano Ahí como... Como ves friends y eso una, dos tres. ¿Dónde vamos, Tony? te sigo? Vamos pa. Yo que sé, tío. Vamos a, directo a pisos, eh. No te recomiendo ir a pisos. Baja aquí. No sé, esto curarme, eh. Ven sí, aquí, ven aquí. ¿Estás? No Wolfka, sube tío. Minecraft. Claro que sí. Vamos, oh, a ver qué hay. Esto está todo lutadísimo, supongo. Si sí, no, ver, siendo pisos. Va, con un carro por encima. Bueno, espérate. Vamos, vamos con un carro por medio de pisos, va. Si sí, no. Uy, uy, uy, uy. Ya lo he hecho. Bueno. Y no es recomendable, ¿eh? ¿Dónde están aquí los payos estos? ¿Se están dando no sé, estoy mirando a ver si encuentro algo interesante. Se están dando besicos. Aquí lo que te puedes encontrar es una rampa eh, hay, gente, hay gente aquí detrás, hay gente aquí delante ¿Delante, detrás? A ver. Así que no, aquí, aquí, por aquí se ven ¿Dónde? Estos son el edificio de enfrente Vale, vale, te veo ¿Los ves, no? Sí Uy, Cuidado, pa aparta, aparta, aparta de ahí, aparta de ahí No me ven, no me ven No, pero es que alguien está poniendo C4, si no sé si es aquí con nosotros o dónde ¿Dónde está esto, no? ¿Arriba? Arriba, arriba Posi posición arriba vale cuidado que cuidado ¿eh? me han visto me han visto me han visto ¿Dónde? Oh, oh, los, que, vi. los que hemos visto antes vale Le daba, ¿eh? Tony con ven ven ven ven ven ven ven pues no sí, me, me, me, me están disparando a mí Vale uno por allá no tío me he quedado atrancado si puedes venir Tony no te oh, ¿Qué va, que va, va, va eh? el cohetazo que te ha tirado chaval que va, que va. Eliminado, a lo ha matado, eh, lo ha matado. Sí, sí, sí, sí. Lo ha matado, lo ha matado. Vale, nice, nice. Qué buena, tío, qué buena. Eh, cuidado, ¿eh? Ahí, qué buena. por aquí, ¿Qué? apártate, vale. Es que me, me he quedado atrancado con un cofre, loteado y me he quedado ahí que no podía ni para adelante ni para atrás. Y a su colega mm. le he echado un, un, un. Toma. Oh, la vida. La vida. ¿Quieres esto, Tony? Qué? No, ya tengo. <risa> Vamos a echar, ¿no? Vamos a aprovechar. ¿Quieres las vendas que me sobran? No. Eh... Oh, aquí hay escudete, eh. Tres. Tony, escudete, vente. Tony. ¿Dónde estás, tío? Aquí. ¿Eh? ¿alguien está disparando? Guay, wow, hay una escar dorada, eh. Si te la quieres jugar, a ver, hay un tío. Ahí? ¿No? ¿Dónde? ahí. Dónde? Uh -huh. ¿Dónde, ¿Dónde? Ah, lo veo. Eh, aquí en no este edificio hay gente, eh. Lo veo, En el edificio que estoy hay gente, cure. A ver, a ver si veo alguno. Cuidado, Tony, eh. Vente. disparando, 2. Sé que estoy tirando yo. Eh. Hola, ¿Qué tal? qué se le yo Tony, corre Tony, corre. Sí, sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. Le he pegado un tiraco que le he dejado tieso, tío eso, tío. Bueno, buena, buena. ¿Estamos dentro? Sí. Qué buena, eh. Hay un loot ahí, eh. Cuidado. Vamos a rodear. Aún faltan siete, tío. Rodear, rodear. Tú rodea, tú rodea. Entra en piensa que no que, ah, que, que está solo. Vale, va cerrado, tío. Qué perro, tío. Yo no lo tengo. Oh, Tony. Estoy muerto, eh. ¿Por? No tengo materiales, tío. Ven, ven, ven, ven, ven, ven. Quieto, quieto. ¿Dónde estás, tío? ¿Ya estás subiendo la mía? Sí. Toma. 326, le estoy, le estoy pesando, le estoy pesando, 326 326 arriba Hola, buenos días o buenas noches Ahí ahí me Le he quedado 36 de vida Sale, casome. Asómate. ¡Sí! encima! Si ¿no? Se ha asomado la pija, ven Aquí a la derecha, ¿no? Bueno, abajo, otro fuera. Espérate, el otro está abajo. ¡Cabrón! Lo veo. Ahora, otro fuera. ¿Tienes... Quedan dos, eh. ¿Dónde están, tío? No pute, ¿Dónde están? ¿Cuánto tengo? Buah, tengo sobras, tío. No tengo. Es esto? ¿Estás tú aquí? Vale, vale. Te veo, te veo. Hay que moverse con la tormenta, eh. ¿Pero dónde vamos? ¿Dónde tenemos que ir? La, la tormenta esta se mueve. Pero dónde se. Así que. Sígueme, sígueme, sígueme. sígueme. Follow me. Eh, Tony, aquí, aquí, aquí. Derecha, eh, en mi derecha, eh. Cuidado. A mi derecha están. Los escucho. ¿Los ves o no? Me muero la puta tormenta, tío Me muero, me muero la tormenta, me muero la tormenta yo, ¿eh? ¡Sí, no! Sí. ¡Siii! ¡Epiquísimo, nen! ¡Un aplauso! ¡Buena, Tony! ¡Buena! ¡Uh! Nos la hemos sacado aquí, ¿eh? ¡Pipam! Toma la casets ¿Sí o no? ¿Cuántos he matado? No sé ¿Cuántos he matado ya? ¡Qué buena, gente! ¡Qué buena! ¿Qué directín más rico, Piño?